manera de actor muchas <risa> gracias. Gracias, gracias, gracias buenas noches, buenas noches. no a sé lo que es la pena oh. vivo en continua alegría tengo, tengo, yo tengo una novia morena oh. tengo una novia morena oh. una novia morena tengo que se llama, que se llama Andalucía oh. Qué morao, qué morao, qué morao. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches, ilustre. Buenas noches. Morao tiene usted la palabra. Ah, Alsequito sequito va a cantar un tema de un disco que va a ser una revolución. Flamenco de verdad, puro de verdad, auténtico de verdad Hacía mucho tiempo que no grababa Por eso es, dos aficionados estábamos esperándolo Para que cante cosas como esta Ay no me importa lo que digan esta gente Yo no hago caso a lo que piensen mis amigos es que yo la quiero así, ella está dentro de mí, me duele no tenerla aquí conmigo. Y sé que dicen que lo mío es de locura, es que yo he sido para ella una aventura. Cuántas veces yo sentí en vos vas a hablar de mí, está loco, este ya no tiene cura. Porque lo dicen la gente, a mí me llaman que loco y nadie me viene a ver Yo soy un cuadro de tristeza, pegadito no a la pared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 veces yo sentí, en vos vas a hablar de mí, está loco, este ya no tiene cura, y el loco, porque lo dicen la gente, a mí me llaman el loco y nadie me viene a ver, yo soy un cuadro de tristeza, pegadito a la pared. Y a veces quiero estar solo, no, no quiero que nadie me hable ¿Cómo está? ¿Cómo está el maestro? ¿Cómo está el maestro? Maravilla, morado. Qué maravilla, qué bonito. Eh, y además la letra es que parece que estaba escrita para mí, ¿no? Me llaman el loco, soy un cuadro, un cuadro de, de, tristeza. de tristeza. A mí nadie me viene a ver. A mí nadie me viene a ver. Ya yo no va contigo, porque a ti me sí, no. <risa> ¿En qué momento surge la idea de decir voy a hacer este disco? Pues verá, porque llevo ya 10 años. Se va a llamar el disco. Poeta de Andalucía. Poeta de Andalucía. No poetas. Poetas poeta de Andalucía. Poeta de Andalucía, no porque nada. hago un tema que digo, aquí le dejo mi, mi cante, aquí le dejo mi voz. Aquí le, le dejo, cómo pero es que no sé cómo es. No, no te acuerdas. No me acuerdo. Yo sé que dice, aquí le dejo mi cante, aquí le dejo mi voz. O pues tú con la aquí. guitarrita y tú lo tú das la letra. <risa> <risa> <risa> aquí le dejo el orgullo y aquí le dejo el valor. Poetas de Andalucía. Acabado lo que empecé, todo lo que hice mal, hacerlo vosotros bien. Ole. Está muy bonito, pero es que llevamos su musiquita, su lío, y ahora es que no me acuerdo de la letra. ¿De qué letra te acuerdas, mi arma? Digo una que tengo que pagar dentro de ella. <risa> oh, ¡Ole! ¡No me hables! De todas las cuerdas moradas, ¿a ti cuál es la que más te gusta? <risa> Para ahorcarse no, digo después. después ¡A El bordón. La, la, la, la de los sonidos negros, sí. la de orquiana, ¿no? Hombre, la, lo, a mí me gustan la, los tres bajos, ¿no? La, la cuarta, quinta y sexta, el bordón, ¿no? El quinto y el cuarto, es la que da... Serán muy más flamenca. se flamencas. ¿Cuáles son? Magable, a ver? Son estas tres. Sigue un poquito más, ¿no? Por favor. Suena este instrumento, ¿eh? <risa> Vamos, suena. Acuérdate. Vamos allá. Vamos a Y el día que me de menos. eta